Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a preparar lo que es el regalo de, de boda, bueno, uno de ellos eh, Que va a ser esto, son 500 euros en monedas de, de un euro Lo hemos ido a coger al banco, la verdad es que pesan bastante pero Para lo que son 500 euros esto me parece bastante poca cosa, ¿vale? vale eh, bueno, faltan 50 euros que ya hemos metido en lo que ahora os enseñaré, ¿vale? Ahí tenemos algunas pegatinas con el que vamos a decorar la bolsa y tal. Y detrás de estas pegatinas pues tenemos donde vamos a meter las monedas, ¿vale? Va a ser en, este, en esta botella de cristal de alcohol, ¿vale? Para, bueno, pues para hacerle... Un poquillo con la vida complicada, hombre, no le vamos a dar los billetes ahí directamente de, de 500 porque si no, no tenía ninguna gracia. A menos que tenga un poquito de cuerpo. Así que nada, procedemos a meter las moneditas. Bueno, pues al menos también te sirve para tocar villancicos en Navidad Así que nada, este vídeo pues se lo dedicamos a Alex Que va a ser la boda esta semana Y vamos a ir metiendo el dinero dentro de... No, así no Vamos a ir metiendo el dinero dentro de, de lo que es el... el recipiente de cristal Esto ya lo pondré pues a cámara rápida porque si no Aquí pues os morís Esto va pesando, esto va pesando bastante La verdad es que <risa> queríamos llevarlo en esta bolsa de papel Pero es que como lo llevamos en esta bolsa de papel Con lo que pesa esto, vamos Y además siendo esto de cristal Creo que sería una mala idea eh, dártelo de esta manera, Alex Porque te probablemente termine en el suelo Yo creo que cuando te lo dé vas a pensar que son de chocolate o algo de eso tío. Pero bueno, esto pesa un montonazo Espero que disfrutes contándolas. <risa> y bueno, ya para terminar de rellenar lo que queda del hueco de, de esta botella, para no dejarlo vacío, eh, le vamos a, a meter eh, un poquito de arroz para. Pues bueno, ya sabes que en las bodas pues, se echa arroz o es lo típico aquí en España, ¿no? Pues vamos a pues, una botella porque ahora mismo. Vamos a cortar una botella porque ahora mismo no tengo ni idea dónde está el no tengo ni idea dónde está el embudo. Vamos a echar aquí el arroz, vale. Y vale, me he pasado con el arroz. Vale, perfecto. Pues bueno, voy a mover un poquito para atrás. que el arroz se asiente y se meta entre las moneditas. Vale. La que te estamos liando, Alex. La que te estamos liando. La otra idea que teníamos era meter las monedas en una vela o algo de eso. Y para obtener el dinero, pues digamos que te tendrías que prender las velas y poco a poco pues se iba consumiendo, ¿no? Pero a lo mejor eso hubiera sido primero complicado de hacer. Aunque no sé cuánto, porque a lo mejor puedes pillar la parafina y hacer la vela en un molde o algo de eso. Y luego para ti hubiera sido bastante complicado sacarlo. A lo mejor hubiera sido demasiada puñeta. Pero bueno, toda idea es buena. Voy a ver si puedo echar todo el arroz. La verdad es que la estamos liando bastante porque se está saliendo todo el arroz fuera y, y yo creo que me está costando más meter las cosas que cuando te va a costar a ti sacar todo esto Pero bueno, aquí tenemos el, costel, el cóctel listo y preparado para servir bien frío La ponemos en poquito y listo, ya lo tendríamos No se ve cuántas monedas hay Yo creo que está buena la broma, ¿no? Ahora pues nada, eh, no sé si decoraremos la botella o qué haremos, pero. O la bolsa, pero esto pesa un montón. Bueno, pues más o menos estamos pesando cuánto cuánto es esto, ¿vale? Te vas a ir a casa con el brazo cansadito porque son como 4 kilos y medio. 4.698 gramos. Así que 4 kilos y medio que te llevas para casa. Y bueno, no te voy a decir cuánto dinero es el día de la boda. Ya lo cuentas tú, ¿vale? <ríe> a no ser que veas mis vídeos y entonces si ves mis vídeos sabrás que son 500 euros. Si no, pues te fastidias. Mira mis vídeos y suscríbete. Pues vamos a proceder a poner las pegatinas. Aquí tenemos unas cuantas aquí tenemos otras cuantas. Pues ahora nos toca con los unicornios Que esto es lo que más le gusta a Alex, los unicornios Los unicornios y las princesas Yo creo que le gustan las princesas porque las princesas suelen tener el pelo bastante largo Y rubio y claro, pues Alex Como habéis visto en la camiseta de despedida de soltero eh, Es calvo Aquí tenemos a lo que es el, el novio, ¿vale? Este es el novio y como veis, pues claro, cómo no le va a, gustar a las princesas. Él quiere ser una princesa, pero nunca pudo, nunca ha podido cumplir su sueño. Pues venga, vamos con los unicornios y con las princesas. Bueno, pues este sería el regalo de boda para mi amigo Alex. Espero que te guste y que te entretengas bastante sacando las monedas. Yo creo que no ha quedado del todo mal. Y puede ser un regalo gracioso. Mejor quedarte los billetes en un sobre, digo yo, ¿no? Bueno, pues nada, felicidades Alex. Bueno, Alex, espero que, espero que tengas una vida próspera con Elena, ¿vale? Elena es la novia que hasta ahora no lo ha dicho, ¿vale? También muchas felicidades a ella y, y nada, espero que te vaya muy bien con ella todos estos años. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!